Tier, c'est de la folie. You're you're listening to Goldie. Bajo al barrio con tres agujeros y no son de balas. Yo mala. no soy un santo pero sé que ella es mala No confío en falso, sé que tienen doble cara doble Estamos mala. siempre ready, ho. aquí nunca se para Bajo al barrio con tres agujeros y no son de balas. Yo mala. no soy un santo pero sé que ella es mala No confío en falso, <risa> sé que tienen doble cara doble Estamos mala. siempre ready, ho. aquí nunca se para Porque siempre estamos working Ellos odian, yo sé que alguno está talking Shit, no me pares por la street Estoy demasiado high, necesito ya dormir pero tú háblame claro Sé que es una G y le gusta vestir caro Yo tengo la luz que te alumbra como un faro No pierdo la fe por eso es que nunca paro nunca paro, Porque siempre estamos working Ellos odian, yo sé que alguno está talking Shit, no me pares por la street Estoy demasiado high, necesito ya dormir Bitch, pero tú háblame claro Sé que es una G y le gusta vestir caro, vestir caro. Yo tengo la luz que te alumbra como un, faro. como un faro No pierdo la fe, por eso es que nunca paro Nunca paro. Bajo al barrio con tres agujeros y no son de bala son de Yo mala. no soy un santo pero sé que ella es mala Yo no confío en falso, sé que tienen doble cara, doble cara. Estamos siempre ready, aquí nunca se para Bajo al barrio con tres agujeros y no son de bala son de Yo mala. no soy un santo pero sé que ella es mala ella es No mala. confío en falso, sé que tienen doble cara doble Estamos siempre ready, aquí nunca se para porque sé que es el momento de brillar, de brillar. A tu jo le gusto, no me para de mirar, de mirar, Todos de estos pusos sé que me quieren frenar. frenar. toda mi energía, ellos me quieren entrenar, pero no pueden tocarme. Grabo otro hit, sé que no pueden pararme. Nada. La bicha está pesada, ya no para de llamarme. Yo no estoy haciendo bien, por eso quieren apagarme. Fuck. Bajo al barrio con tres agujeros y no son de balas. No son de bala. Yo No soy un santo, pero sé que ellas mala. Ella malas. No confío en falso, sé que tienen doble cara. Doble Estamos cara. Siempre y juego aquí nunca se para.